Gracias Carolina, gracias Francis. Hoy bueno. quiero compartir con ustedes dos temas y es eh, por qué tanto afán en una reelección? qué lo motiva a tener eh, tanto afán en esta reelección? y también cómo se han usado los fondos del Estado en las diferentes provincias, especialmente la de nosotros. Y por último, compartir el tema de poder comparar la energía limpia, el costo actual de la energía limpia versus lo que se hizo en Punta Catalina, tema que no pude terminar la semana pasada. Yo quiero que producción me ponga cómo estaba la, la deuda en el 2012. ¿Y cómo está la deuda ahora? En el 2012, que por cierto, esta deuda desde el 2004 al 2012 fue también duplicada. No, eso va luego, eso va luego, eso es de la nómina pública. Eso es la nómina pública. 150 yo, yo mil asalariados que van a votar por lo mismo. Yo quiero primero la deuda. La Está deuda. bonito ese número. Sí, sí. Va, vamos a trabajar ese y número. Y el Estado solamente tiene o soporta sí. para sus fines unos 300 y pico de mínimos. Y recuerden el tema, ¿por qué tanto afán en la reelección? Antes nosotros teníamos un presupuesto, eh, estoy hablando del 2000, empezando el 2000, era de 70 mil millones de pesos. Bueno, lo dejó Leonel en ese momento eh, <risa> con recuperación de la reserva, incluso más allá de la sí. posibilidad. Hipólito la deja menos cero, sí. la reserva, sí, sí. y ahí empieza el trastorno. Y también eh, aumentó la deuda de casi mil a mil. A mil. Eh, prácticamente la duplicó. Y ahora, en el 12, era un presupuesto todavía... Manejado. ¿verdad? relativamente sí. pequeño, pero ya ahora en el 19 estamos en un presupuesto de 927 mil millones de pesos. ¿Cuánto? 927 mil millones de pesos, que con un poquitito ya se va a un billón de millones de pesos. Que serían 55 billones de pesos. Que, eh, que prácticamente eh, la calculadora le da trabajo. Yo no, no sé. Le da es. trabajo eso. Pero la deuda que había en el 12, que después de Hipólito entra a Leonel esos cuatro años, esos eh, ocho años, y la deja en 19.463 millones de dólares. Y ese señor que ustedes ven abajo, a la mano derecha, y también lo ven arriba, a la mano izquierda. Arriba era cuando él criticaba, abajo es cuando él está actuando. Actualmente <risa> la deuda no consolidada, ¿eh? no consolidada. Ahí no está la deuda del Banco Central, ni está la deuda de los fondos de pensiones, ni está la deuda con los Ay, empresarios, mi cuarto, mi ni está la deuda pendiente con los eh, suplidores. ¿Eh? La el dinero que se maneja sin <ríe> cumplimiento de normas. ¿Y La tiene, también, señores, en, en 38.963 mil millones de dólares. Eso es en siete años. Y hasta el 12, ha duplicado. Era del 2000, hasta el 12 era desde el 1844. Ha hasta esa fecha. Sí, sí, y él sí, ha agarrado sí. más de lo que ha llevado sí. el Estado. Junto a todos los gobiernos, juntos, ¿eh? Los 55. Los 55 gobiernos juntos. Si usted lo acumula, un solo señor en siete años, un solo gobernante en siete años. ¿Cumplimos no cumplimos? Ha tomado, lo que nunca prestado se ha estado más que todos los presidentes juntos que ha tenido la vida democrática del país. Ahí está el interés de la reelección. Es un presupuesto, ahora en el 19 de. 927 mil millones de dólares. Ustedes se han puesto, se han detenido a pensar en eso. Y es no es real esa, esa forma. No, no, no, no. Eso no es real. No, no es más. No. Es que de acuerdo a los economistas, cuando usted mezcla eh, eh, la consolidada, la consolidada la pública, la privada, y la pública y la, y la privada, eso ya está rondando los 60 mil millones de dólares. Porque solamente el banco central debe 12 mil millones de dólares. Solamente. Y si le de agregamos hay que son a esos de 39, Catalina. esos 12 del Banco Central, estamos llegando a 51. Y si le agregamos fondos de pensiones, y si le agregamos su, eh, eh, suplidores, y Subor si le agregamos, si agregamos empresarios, estamos llegando cerca de los 60 mil millones de dólares de deuda que no es eh, eh, el, ah. el, el, el per cápita de nosotros, el, por producto eso interno bruto, el producto interno bruto de nosotros, es un producto interno bruto que alcanza 82 mil millones de dólares. Y no es verdad que estemos en un 55, 52%, no, no, no, no, estamos ya en un 60% del producto interno bruto ya consumido en el país. Y ahora, en estos primeros meses, Francis y Carolina, de los recaudados, el 54% ha ido a pagar deuda e intereses, el ¿No? 54%. Y tenemos la deuda aumentada. bueno Claro, entonces, ¿por qué ese interés tan grande de querer reelegirse? Señores, los líos son tan grandes, los intereses son tan grandes, las avaricias son tan grandes... Que un funcionario del PLD se atrevió a decir en Estados Unidos, en Nueva York, no sé si es vicecónsul o cónsul, que Danilo se reelige o muere. Ay, Dios mío. Así Dios. mismo ah, lo está dijo. llevando al país a Se un reelige o muere. Así mismo lo dijo. Pero por ese bueno. tema. Por el tema de todo lo que implica el manejo de esos presupuestos con la verdad que le han dicho los organismos internacionales, que aquí... Se pierde en corrupción 3.8% del Producto Interno Bruto, para que usted lo entienda. Es prácticamente igual que lo que se invierte en educación, se va en corrupción en clientelismo. Ahora yo quiero que me pongan la nómina pública. La nómina pública, la, la, la última. La nómina pública. El, que en el 12... En el, el Estado tiene un tamaño de unos 300 y algo. Y la han llevado a 650. En el 12... Ese era el tamaño, verdad, de los empleados. Lo que sí, hacen una función 300 y pico, verdad, lo que hacen una función. Ahora, tú vas a cualquier ministerio. Por ejemplo, en el ministerio de educación no hay un rincón que no tenga un escritorio con dos señoras ahí juntas. Sí, sí, no, pero lo que están ahí chateando. Y tú sabes lo que yo he visto. Esto. Uno que viene y se pone ahí y te hace así el documentico. Sí, y lo sí, Lo mire sí. yo observándolo. ¿Qué será lo que está viendo? No, no, Porque no, no él que, no mira que, nada. Y hace así, después de hacer... Él, él no mira nada, no, no. ¿A su cómo? Él, él no mira nada. Él, Epa, el... Y yo entre mí, la verdad que le están buscando ocupación sí, a esto. Sí. Sí. Que me pongan... Y de ahí, tú me mandas, Carolina, al incumbente, y entonces el incumbente no me puede recibir. Que me ponga el de la nómina Qué fuerte. pública, que me pongan el de la nómina Ay, pública Dios, de los empleados. El primero que puso, que yo dije que me lo pusieran después. ¿Qué sucede? Usted va a Cancillería y no son dos que hay por escritorio, son tres. Y me decía a mí una empleada de veinte y tantos años de. ¿Ese? Sí, observen ustedes ahí. Me decía a mí una empleada de veinte y tantos años de la Contraduría, que qué es lo que pasa, que llegan dos o tres muchachas o hombres. Bonitas que son. Bonitos o bonitas, y de pronto están por encima de todo el que estaba ahí de veinte y treinta años. Con 90 y 125. Y que de pronto están en una oficina por allá que ni se sabe qué es lo que están haciendo. Entonces, miren ustedes, en el 2012 la nómina pública era de 336 mil empleados. Usted dice, bueno, 10 millones de personas, 333 mil empleados, me da una media más o menos que se puede trabajar en asuntos de eficiencia ...de Estado, de empleomanía, de trabajo. Señores, y esa nómina fue creciendo a medida que entró Danilo al poder. Cuando llegó Danilo al poder, óigame lo que pasa apenas un año de dos años después. De 336 pasa a 441 mil empleados. Pero en el 16 que había campaña política... Eso pasa a 550 mil y ahora en el 19 a 650 mil. El, el Estado se ha convertido en el principal generador de empleo, pero empleo de mala calidad en su mayoría. Y cuando eso pasa es porque la economía anda mal. La parte de la base empresarial no se está desarrollando. Y cuando usted tiene esos resultados simplemente me hablan de clientelismo. En el 12... Habían 29, casi 30 empleados públicos por por, por, eh, por cada eh, un millón de habitantes, eh, por cada mil habitantes. Y ahora el asunto es que estamos en 60 empleados públicos por cada mil habitantes. La media de América Latina... Es de 15 empleados, Francis de 16. Uh -huh. Nosotros la tenemos cuatro veces, la media de América Latina, o la media de un país desarrollado, la tenemos cuatro y cinco veces en asunto de empleo. ¿Por qué tanto interés y tanto deseo, señores, de reelegirse, de querer estar en el Estado? Y lo que cuesta ¿eh? Sin una solución a los problemas básicos. Todo estriba que se debe a un interés particular... De, de tratar de mantenerse en el poder a toda costa para mantener eh, en secreto todo lo que ha pasado con la administración de esos recursos. Cuando usted suma todo el presupuesto que se han usado en esos siete años, le dan cifras que prácticamente no entran en el cerebro humano así tan fácil en un pueblo llano. Son cifras que sobrepasan los billones de billones son cifras alarmantes. Y cuando usted dice que nos hemos endeudado en casi 20 mil millones de dólares en apenas siete años, eso es algo pasmoso. Y cuando usted ve que no hay una solución a ningún problema básico resuelto de nuestro país y nos afecta a todos, y las pocas inversiones que se hacen, se hacen en otros lugares, se hacen en las ciudades, el 85% de ellas. Y nos deja a la provincia, por ejemplo, sin el asfaltado de las calles, sin el agua potable de muchísimos sectores que vienen padeciendo 20 años necesidades de agua, sin los puentes que necesita esta urbe para desarrollarse, sin las condiciones del alumbrado. Miren este caso de Punta Catalina, ya pasa un mes que está fuera de servicio y se dice que las vibraciones dañaron un generador, que ahora vienen más inversiones entonces y sobrepasan los 3 mil millones de dólares y todavía no hay una solución a la problemática energética nacional. Ahí la necesidad de nosotros saber qué es clientelismo, qué politiquería barata para mantener a la población y qué es inversión en el Estado, inversión en cada uno de los ciudadanos, en mejorar su calidad de vida, en atender sus necesidades y solucionar la problemática colectiva de un pueblo, de una nación, de, de un municipio. Es que necesitamos con urgencia cambiar ese modelo económico obsoleto que simplemente sirve de tragamoneda, de tragar y tragar y todo el mundo coger, y todo lo que están coger y coger, disminuyendo las posibilidades de aquellos que esperan soluciones. Y a todos nos atañe la necesidad de cambiar y de presentar una oferta electoral que nos pueda brindar una mejor administración del Estado, que nos pueda brindar una calidad de la inversión que vaya dirigida a desarrollar verdaderamente a nuestro pueblo. Muchas gracias. Bueno, gracias Fulvio a ti. Hasta Porque nuestros tataranietos deben saber que sí. debemos trabajar duro y... Y eso se complace. Pueblo, yo pregunto, ¿eso hay que complacerlo? No, de ninguna manera. Y es verdad que estamos obligados a decir, a hacer lo que dice Amarante Maré. Eh, creo que de, de, detrás de este endeudamiento. Eh, gigantesco que tenemos como país, es lo que está incentivando de manera feroz que el presidente Medina continúe en el poder, porque me imagino yo, no que se quede el PLD Leonel, Amarante, todos los que están, eh, tienen, así, están haciendo sus precandidaturas y que quieren ser candidatos, sino que llegue la oposición, o que llegue una oposición vamos a decir, que diga cuál es el caso, cuál es nuestra situación real con el tema del endeudamiento de en República Dominicana porque aquí no se habla de, de deuda, o sea, a través del gobierno ni de los medios a nivel nacional se escucha muy poco. Datos como esto, pero no eh, una, un ataque, vamos a decir, permanente, a algo tan grave como tú estar endeudado y no tener la capacidad y de pago como Las los estado. hijos y los nietos y los bisnietos. Esa es un problema social terrible. Otro tema que queremos... Hay que volver a pausa. Tenemos que ir a la pausa. Pongámonos sí. a la pausa y entramos con el segundo tema que estaremos sí. tratando con ustedes.